En el primer ejercicio consideramos los polinomios p y q siguientes y tenemos que calcular la suma y el producto. Primero calculamos la suma, la expresión de la suma es igual a la suma de las expresiones y deducimos que p más q es igual al polinomio siguiente. Por otro lado calculamos el producto que corresponde al producto de las expresiones de p y q Utilizamos la propiedad distributiva de manera iterativa y así deducimos la expresión del producto de P y Q.